El sector de los equipos y productos para instalaciones eléctricas se rige por la autodeclaración del fabricante. El mercado C es el resultado final de una rigurosa verificación del producto que engloba las etapas de diseño y fabricación. Muchas empresas hacen las cosas bien, pero no todas, lo cual genera algunas dudas en el mercado y muchos fabricantes se acompañan de la intervención de una tercera parte apostando por una certificación voluntaria. Y así es como AENOR y su marca N ayudan a los fabricantes, potenciando la confianza de sus clientes en el mercado nacional. Lo importante de la marca N de AENOR es todo lo que hay detrás de ella. Me refiero a las inspecciones de fábrica, a los ensayos realizados por laboratorios acreditados y el seguimiento anual tanto de los productos como de los centros productivos. La marca N es sinónimo de calidad y seguridad de los productos, porque garantiza que son seguros y cumplen con todas sus prestaciones. AFME destina muchos recursos en la elaboración de las normas, gracias a la rotunda apuesta de nuestros asociados por la aplicación de las normas técnicas como el camino más sencillo y eficiente para cumplir con la legislación de puesta en el mercado de los productos y equipos de los fabricantes. Por eso trabajamos con AENOR, colaborando para la difusión de la marca n la prueba de ello es que los fabricantes de material eléctrico ya tienen casi 15.000 referencias certificadas con marca E.